Yeah. Uh, uh, uh. Eh, eh, estaba aburrido de jueguitos y TV Cansado sin salir no me lograba entretener Fue cuando una revista llamó mi atención Hablaba de otros medios de obtener información Dinosaurio Rex Una especie de dinosaurio donde Rex es rey ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde lo saqué? De la Wikipedia que existe en Internet La información La información Medicina La zanahoria tiene vitamina A, A. Mi pelo, la piel y mi visión mejorará ¿Y tú cómo lo sabes? Lo investigué Después de que mi abuela me la dio para comer a Ahora me gusta investigar ¿Qué es investigar? Preguntar y anotar P pre Pregunto a mi prima, pregunto a mi tío Y hago anotaciones sobre temas que investigo La información La información Necología. Cada bolsita que desechas A los basureros va a parar Desaparecer decenas de años. ¡Qué terrible es! La información. La información. La información.